Usted mencionaba el, el espacio que se le da a la poesía desde hace muchos años eh, en los ciclos y atendiendo a que la poesía aún hoy con, eh, con grandes espacios abiertos en el país eh, desde encuentros eh, con la palabra, de, de, con la poesía, el, el encuentro de Córdoba, el de Rosario, el de Buenos Aires. Eh, digo, pareciera como que la poesía igual sigue siendo como la cenicienta de la literatura. Este, ¿Ustedes siguen apostando a estos lugares y tienen en perspectiva eh, algún trabajo de profundización alrededor de ese tipo de disciplinas? Nosotros tenemos el Festival de Poesía. Eh, y, y es muy importante para nosotros, hace tiene 10 años. Eh, por otro lado, el, la poesía es, es, es, un, es un tipo de literatura que tal vez se venda menos, pero ¿quién dice que es porque se lee menos? Sucede que, en general, uno compra una novela, la lee y la abandona en el estante. Mientras que cuando uno compra un libro de poesía, lo lee varias veces. La poesía se vuelve no, no se lee, se vuelve a leer. ¿No? Eso ocurre este, con todos. Y es factible que incluso uno compre un libro de poesía y no lea completo ese libro. Se satisfaga en dos o tres poemas, regrese dentro de un tiempo a abrirlo y a encontrar otro. Así que ahí hay una realidad que es según como la miremos. Pero por el otro lado, voy a dar un caso de algo que nos ocurrió hace apenas dos días. Nosotros en el diálogo de escritores latinoamericanos teníamos una mesa que eran todos poetas. El chileno Raúl Zurita, el, este, el brasileño Carlito Acevedo y los argentinos Tamara Camesain y Arturo Carrera. En la sala había 72 personas, pero nosotros tenemos el sistema de streaming, que es la transmisión en video directo por un canal propio de nuestra web. Bueno, tuvo 1.100 personas que lo vieron. Esto quiere decir, es la sala Hernández Nuestra llena. Así que, ¿cómo, cómo calificamos, cómo aprendemos a, a mirar y a calificar y a medir este este tipo de fenómenos.